También hablábamos de los datos no hace muchos días, el, el día 9, se celebró el Día Mundial de la Calidad y con la Asociación Española de la Calidad y, y las tres patas que forman la infraestructura de la calidad en España, el Centro Español de Metrología que depende del, del Ministerio, UNE y, y AENOR, estábamos en eh, y en eh, estábamos en, eh, pues compartiendo también Cómo de desde los planteamientos iniciales de la calidad, ahora no podemos entender la industria 4.0 y la digitalización, si no podemos medirla, no podemos normalizarla y finalmente no podemos certificarla, como es el, el caso de, de AENOR. Rafael, en este entorno, en la propuesta de valor de, de las empresas en el marco de la economía digital, ¿Qué factores identificarías clave para la, para la sostenibilidad de esta industria 4.0 de esta economía digital? Raúl, primero déjame darte las gracias de parte de toda la industria y todo, todo el mundo digital, porque el compromiso del Ministerio con toda la tecnología está muy claro con, esto, con, este, con, con este congreso. ¿no? Eh, respecto a la pregunta, claro, yo represento el mundo de la confianza y, y de hecho... Para mí la respuesta clave, los factores que son fundamentales para que sea sostenible la industria tecnológica, como mínimo tiene que tener dos factores pues, de muy alto nivel. El primero, precisamente, es la generación de confianza en las nuevas tecnologías. Y el segundo es el desarrollo de tecnologías utilizando los valores. Dejadme eh, desarrollar un poco estos dos puntos. El primero, la generación de confianza, pues tenemos que invertir en ello, precisamente, porque un poquito de desconfianza sí que se ha generado. Y me permito decir algunos ejemplos, sobre todo en una empresa que ya ha desaparecido, que por eso eh, me, me permito decirlo, que, que es, por ejemplo, Cambridge Analytica, que uy, acabamos de pasar unas elecciones aquí en, en España y no ha pasado nada de eso, pero en Estados Unidos se han utilizado mal determinados datos sin el, sin el, el beneplácito de, de los propietarios de los datos. ¿no? Entonces, esas experiencias pasadas... Y también el hecho de que haya ciertas generaciones o ciertos grupos de población que precisamente porque no han tenido contacto con la tecnología tienen miedo, pues es necesario hacer foco precisamente en crear confianza. El primero para crear confianza, pues formación y bueno todo, todo el mundo, que en ese mundo yo pues, no, me, no me voy a meter, pero me voy a meter en el mundo precisamente que has comentado, de cómo creamos confianza las empresas que estamos en el sector de la confianza. Y uno de ellos es estandarizando, pero no estandarizamos desde, ...desde la Asociación Española de Normalización, sino que estandariza el mercado. Es, sois vosotros, sois todos los que participando en los comités de normalización en UNE, en España... ...y que luego esto vaya a ISO, son los que generáis lo que se considera la diligencia de vida en cosas tan concretas... ...como el tratamiento de los datos de cliente, que al final se transforma en una norma, que es la ISO 27001... ...pero que en realidad lo que es es cómo tenemos que gestionar diligentemente el acceso y el cuidado de los datos que tenemos todos de nuestros clientes. Y por eso es, es muy importante que todos participéis, que todos participemos en la creación de esos estándares. Primero es crear esos estándares de diligencia. Y por nuestra parte los certificadores, lo que estamos es, pues somos eh, verificadores de tercera parte para asegurarnos de que las empresas estáis utilizando... Esos estándares que nos hemos dado nosotros, que no nos lo ha dicho nadie, que es precisamente la propia industria la que ha decidido cómo hacer las cosas. Eso desde el punto de vista de la confianza. Y luego, desde el punto de vista de los valores, me gustaría poner de manifiesto que antes a lo mejor era una petición de la sociedad, ahora es una exigencia. Y la exigencia yo la noto en mi propio negocio, porque anteriormente nosotros hacíamos mucha verificación de procesos. La ISO 9001, pues yo creo que todos la conoceréis, está muy orientada a procesos. Pero desde hace dos años, y aquí tengo unos datos apuntados, sobre verificaciones que nos está pidiendo el mercado, que tiene que ver con valores. Bienestar animal se ha multiplicado por 13 en los últimos, en los últimos dos años. Gases de efecto invernadero, gestión antisoborno y cumplimiento corporativo, por, por cuatro el último y la anterior por 23%. Seguridad y salud en el trabajo, 14. Seguridad de la información, esto que acabo de decir. El tratamiento diligente de los datos de nuestros clientes, también por 5 en los últimos dos años. Es decir, es la sociedad la que está pidiendo más y más la utilización de valores en la gestión, pues en general de todo, y en particular también de la tecnología. Y la pregunta que yo creo que es importante aquí es ¿y qué valores son los que tenemos que, que utilizar en cada momento? Bueno, pues lo bueno es que tenemos una especie de decálogo, bueno, no decálogo porque son 17, que son los ODS, los... Objetivos de Desarrollo Sostenible, que precisamente nos van indicando por dónde guiarnos. Y ahí no hay ninguno que no tenga que ver con la tecnología. Y antes, cuando me preparaba lo que iba a decir, he cogido uno al azar, el 14. El 14 que tiene que ver con, con el mar, con, con los océanos, con, con mantener limpio el océano. ¿Y, y ahí qué tiene que ver la tecnología? Pues Me contaron hace poco un proyecto que era el dotar a las plataformas petrolíferas, alrededor de ellas, de sensores que ven si ha habido algún tipo de, de crudo que se ha lanzado al mar. Y en tiempo real se solventa eso. Bueno, la tecnología tiene que estar muy implicada en los valores. Si una empresa petrolífera es capaz de decir que está produciendo, precisamente, dentro de su estrategia, utilizando este tipo de, de valores, entonces la sociedad está aceptando perfectamente todos todos esos productos y minoramos los riesgos producidos. Bueno, en definitiva, pues lo que confianza y valores. Eh, hablábamos de confianza. Habéis escogido el, el Congreso para lanzar vuestro reposicionamiento de, de marca. ¿Por qué habéis dado este paso y también la influencia de la digitalización en todo ello? Pues Raúl, sí. ha sido. Hoy es un día importantísimo para los, todos los miembros de AENOR y es que eh, estamos utilizando este foro para ser la primera vez que de manera pública expresamos pues, lo que es la parte física de un reposicionamiento de marca, ¿no? que al final hemos hecho todo, todo un proceso de, de reconversión, de transformación. Telefónica nos ha ayudado en transformación de toda nuestra infraestructura tecnológica y tenemos muchos otros partners que nos han ayudado precisamente para ponernos en el siglo XXI. Y, y precisamente al final de este proceso pues queda una parte más física y lo queremos lanzar. Y por eso, no sé si os habéis dado cuenta, pero tenía, tenemos un nuevo logo, tenemos un nuevo lema, eh, que, que lo habéis podido ver en la marca de AENOR. Y hemos elegido este día porque en el año 86 fue precisamente el Ministerio de Industria, junto con las asociaciones sectoriales, las que impulsaron, entre otros, instituciones de la calidad, Aenor. AENOR. Y, y se, se, se generó AENOR en ese momento precisamente para intentar reducir una brecha de competitividad que tenía la economía española en ese momento, justo antes de entrar en, la, en, en, el, en Europa, eh, de que nuestro producto industrial tenía que elevar sus niveles de calidad. Y de hecho es la marca N, que si lo veis en el logo de AENOR, ahora está posicionada justo en el centro del logo de AENOR. Porque lo que estamos es reposicionando la marca de AENOR hacia el futuro pero eh, haciendo gala de que tenemos un pasado en el producto industrial español. Hemos transformado la compañía internamente, ya os digo, pues ayudados por Telefónica y, y por otras empresas tecnológicas para situarnos en el siglo XXI. Eh, de, de hecho, la nueva marca lo que, está, lo que está intentando posicionar es el rigor, la calidad, la confianza que, que transmite a Enor, porque lo que nosotros lo que tenemos en el mercado es precisamente el, nuestro leitmotiv es generar confianza entre organizaciones y personas para transformar la sociedad. Resulta que al cabo de todos estos años, que al principio empezamos con el proyecto industrial, pero luego fuimos generando confianza en otros ámbitos, también en el mundo de la tecnología hoy en día, nos hemos dado cuenta que ha tenido un beneficio colateral adicional, que es que la sociedad española, ya no solo el mundo business to business, que es donde realmente estamos enfocados, sino la sociedad business to consumer también está utilizando nuestra marca de referencia para recibir mensajes de vosotros, de los clientes, a la sociedad. Entonces, lo que precisamente estamos lanzando hoy nuestra nueva marca es para que mensajes como el que Juan Manuel has dicho, de residuo cero, de trazabilidad, de todos los datos que tú has podido incorporar, los podáis lanzar a la sociedad, porque la sociedad identifica la marca de AENOR con algo riguroso, verídico y de confianza. Entonces la ponemos, esta nueva marca, a vuestra disposición precisamente para lanzar esos mensajes. Yo, hemos hecho una prueba de concepto todo el año pasado con Calidad Pascual y el lanzamiento de un valor que es bienestar animal y la verdad es que después del éxito mantenido ahí lo ponemos a disposición de todos vosotros. Y además el año pasado, recuerda Raúl... Uh -huh. Tú lanzaste aquí un reto, los, do, los 12 retos, ¿no? Sí, para. Y que esto que hemos visto, que, es. que nos hemos encontrado con ese bien colateral de que AENOR permite transmitir mensajes en la medida que sean verídicos y trazables a la sociedad española, pues la verdad es que el reto que elegimos para, para vuestra, vuestro planteamiento del reto de AENOR es precisamente el identificar tecnologías que sean capaces de, de generar a los usuarios información verídica sobre los productos tan solo con una foto o tan solo con, con, con, algún, con algún elemento tecnológico que permita identificar qué valores, qué procesos, qué, qué elementos de confianza tienen los productos unos de otros, para que no solo sea el precio el que los compare. ¿no? Y la semana pasada estuve con, en una reunión con, con Nicolás Negroponte, que sabéis que es del MIT, eh, un visionario, y decía una cosa, decía, cuando visualices el futuro, eh, no visualizas lo suficiente a no ser que alguien se ría de lo que estás diciendo. Entonces voy a, voy a intentar visualizar el futuro. Y, si, seguro que nos no vais a reír porque sois pues muy educados, pero yo me reiría de mí mismo cuando pienso 2030, estoy en, un, en, una, en una gran superficie, estoy viendo dos productos, comparándolos y de manera telepática me viene a la cabeza que este producto, que veo el precio, pero tiene estos valores, tiene estas calidades comparado con este otro que tiene lo mismo. Entonces, en ese momento, se estarán tomando decisiones por todos los elementos que la sociedad está queriendo que se tomen decisiones. Bueno, pues ese es el futuro. Vale, pues El presente es el reto que hemos puesto gracias a vosotros.